Está de nuevo. Son como las 11 de la noche, estoy grabando, solo estoy con Fígaro en la casa. Y alguien está toquito aquí, pero no hay nadie. están? Espero estén súper bien el día de hoy Bienvenidos a un domingo de historias paranormales Que ustedes me envían como eh, es esta sección del canal Cuento tres historias en cada eh, video Entonces pues lógicamente en este canal, en este video tendrán tres Y discúlpenme si en la mayoría de, de mis videos... Se me escucha como mormada, como si tuviera tapada la nariz, la verdad es que sí estoy. Eh, la primavera es mi peor época para la alergia y a partir de las 5 o 6 de la tarde estoy así, así hablo. Y además estornudo 100 veces fuera de cámara, que ustedes no ven. Pero bueno, el día de hoy les voy a traer este videito y si escuchan ruidos raros, aquí anda Fígaro, por ahí, por ahí anda. Y bueno, muy seguramente vieron al principio de este video las historias de que estoy sola en la casa, son como las 11 y media de la noche a este punto... Y eh, alguien está tocando la puerta, no sé quién porque me asomo y no hay absolutamente nadie, pero no es cosa rara por aquí, así que no se preocupen, eh, yo no estoy preocupada. Si fíjalo que está aquí dormido, roncando y ronroneando no le mueve nada que estén tocando la puerta, pues entonces... Quiero pensar que es algo conocido, pero bueno, antes de comenzar aquí quedan mis redes sociales Recuerden que me pueden seguir por esos cuatro y en Facebook y en TikTok publico eh, videos más cortitos Un minuto, tres minutos, eh, por si les interesa más contenido paranormal, pero pues más rapidito Por ahí se los dejo o también ando subiendo shorts, por eso es muy importante que activen las notificaciones De este canal para que yo cada que suba video o short, o sea, los videos más cortitos, pues les avise, ¿ok? Entonces, bueno, qué les parece si comenzamos de una vez con este video, ok, fíjense Fíjense, la primera historia va a ser anónima y nos cuenta sobre... Es una escuela eh, en la cual han ocurrido muchísimas cosas, tanto que un grupo de investigadores paranormales ha querido entrar a la escuela sin éxito para investigar un poco sobre lo que ocurre ahí. Eh, esta escuela está en Argentina, dice que es un colegio secundario polivalente de arte que queda en Tierra del Fuego. Entonces, si ustedes son de ahí o conocen a alguien que estudie ahí o que pueda confirmar estas historias, por favor déjenme en los comentarios, o si es una historia larga, eh, envíenmela por mail al mail que está en la cajita de descripción, como siempre ahí está. Ok, la chica que nos envía esta historia dice que esta escuela eh, tiene especialidades en música y en arte. Y que realmente esta escuela es eh, con unos horarios muy extensos, o sea, toda la tarde, incluso hasta turnos nocturnos. Entonces me quiero imaginar que además de las clases normales de la secundaria, pues toman clases de la especialidad que es música o arte. Ok, entonces en una ocasión de tarea le dejaron que investigara algo con tema paranormal, de terror o así. Entonces esta chica decide investigar una historia que ronda mucho por su escuela, la cual es que en un piano que ellos tienen ahí en la escuela, eh, pues toca solo a cierta hora de la noche siempre y esto es a altas horas de la noche es decir que quien ha escuchado son a lo mejor Estudiantes que se quedan muy noche por alguna u otra cuestión, las personas que cuidan, las personas que limpian la escuela, son las personas que han escuchado este piano. Ahora tienen dos pianos, uno que es eléctrico y otro que es normal. El eléctrico también se escucha a cierta hora de la noche, pero se lo desconectan y pues ya no se escucha nada. Pero el otro, pues no hay manera de callarlo. Entonces esta chica se va con todas las personas de la escuela que les mencioné, o sea, personas de limpieza, de vigilancia, etcétera para preguntarle sobre esta historia que rondaba sobre la escuela y realmente recaudó muchísima información. Ok, entonces cuenta que muchas personas le dijeron que esta escuela es muy grande y tiene muchos alumnos, pero cuando recién había abierto en sus primeros años, pues no era ni tan grande y no tenía tantísimos alumnos como lo es ahora. Entonces todos los alumnos que estaban en esta escuela, pues realmente se conocían y convivían porque no eran muchísimos. Entonces, como que, pues sí, todos se ubicaban entre ellos. Y había una chica que destacaba mucho porque le fascinaba tocar el piano. Era muy buena gente, es decir, era muy amable con todos, era amiga, pues, de la mayoría. Y tenía, eh, les digo esto de que tocaba el piano muy bien y además le encantaba tocar el piano, le encantaba la escuela, o sea, era muy feliz ahí en la escuela. Ahora, desafortunadamente, esta chica pierde la vida... En un accidente, o sea, nada que ver en la escuela ni nada, simplemente pierde la vida por un accidente. Es aquí cuando la chica muere que al poco tiempo se empieza a escuchar el piano pues que, que toca, ¿verdad? O sea, que a altas horas de la noche está tocando solo. Entonces, las personas de la escuela pensaron que era esta chica... ¿Por qué? Pues porque murió de una forma muy repentina Que recuerdan que se dice que cuando una persona muere así Como en un accidente, algo así Donde pues no, no era como que tuviera una enfermedad Que a lo mejor ya estuvieran esperando que muriera O que la persona pudiera como que entender que va a morir muy pronto um, Se queda su alma como vagando aquí Porque realmente es que no, no se enteran con totalidad que murieron Entonces decían que la chica como amaba tanto la escuela, como amaba tanto el piano, como amaba a sus compañeros y demás, pues era ella la que regresaba a la escuela y tocaba el piano pues a altas horas de la noche. En una ocasión, como este rumor ya estaba muy fuerte, o sea, anteriormente, ¿verdad? Esto no es en el tiempo de ahorita. Esto es cuando la escuela tenía sus primeros años. Eh, los compañeros que la conocían empezaron a jugar el juego de la copa, ya saben, como un estilo Ouija, para poder como contactarse con esta chica que había muerto. Eh, Súper error porque, como les digo, no están hablando en ningún momento con la persona que ustedes creen. Entonces, se ponen a jugar el juego de la copa y desde el primer momento se movió la copa. Muchos de ellos dijeron, no saben qué, yo ya no juego, pero efectivamente jugaron ahí. Además de que las melodías que se tocan en el piano solas, son muy bonitas, o sea, no es como que a lo loco, no es como que sonidos de que le estás apachurrando hacia lo loco, no, son melodías, son, son canciones que, o sea, que se escuchan muy bonitas. Entonces ellos decían, si sí, es la chica eh, que murió, que está aquí. Pero esta es una de las historias más fuertes que hay, por lo cual les digo, esta pues organización como de investigadores paranormales y que hacen Urbex, o sea, exploraciones urbanas. Eh, quieren entrar a la escuela como para, para ver qué pasa ahí, pero no lo han logrado. Y bueno, al ser una escuela, yo siempre les he dicho que la escuela y así como que cosas muy grandes como hospitales y así cargan mucha energía. Entonces no es la única historia, había otras historias donde personas decían que veían piernas caminando pero sin cuerpo, o sea, las puras piernas. Y otras personas en otra área de la escuela veían como que la otra parte del cuerpo, o sea, el torso y la cabeza y todo, pero sin piernas. Entonces, este grupo eh, paranormal que les digo que quiere entrar a la escuela, que no ha podido, me imagino que no les han permitido entrar porque pues es una escuela en la que todavía van alumnos, no es como que esté abandonada y que pues pues no, o sea, pues simplemente no, no les gusta el tema, hay personas que, que no, hicieron una publicación donde... Les pidieron a las personas que vivieran en este, en este lugar, que les digo que se llama Tierra del Fuego, eh, pusieran sus experiencias ahí. Entonces les voy a poner imágenes para que ustedes le puedan poner pausa, para que lean los comentarios que se pusieron en esa publicación y ustedes me digan qué opinan. Estoy un poco nerviosa, son las once y media, yo estoy grabando aquí, Figueroa ya se salió, eh, pero a pesar de que yo crecí en esta casa, ya tengo fácil unos 10 años, más de 10 años que ya no vivo aquí como tal, solamente vengo a grabar, a visitar a mi mamá y así, y a veces se me olvida qué cantidad de ruidos se escuchan en esta casa, o sea, quitando lo, lo de que están tocando, ¿verdad? Se escuchan golpes. Y Fígaro no no es tan grande como para hacer esos golpes Y yo estoy aquí en medio de la oscuridad, qué padre Pero bueno, vámonos con la segunda historia Esta segunda historia es de Emi y nos escribe desde Chile Esta historia le pasó ya hace un tiempo Y todo empezó porque junto con su mamá y su hermano eh, Estuvieron quedándose a vivir unos meses en casa de su tía Entonces todo estaba muy bien Dice que su mamá todos los días salía a trabajar por las mañanas y su hermano y ella se quedaron ahí en su casa con sus primos, con su tía y puestos a todo Estaba muy bien, de verdad, excelente. Um, un día su mamá llega de trabajar como de costumbre y esta vez llegó con un conejito blanco y que tenía un vestido y zapatos verdes. Entonces llega con el conejito y se lo da a Emi y le dice, mira, eh, es para ti, te lo manda. Fulana, o sea, nombre, inserta el nombre que sea. Esta persona que le mandó el conejito era una compañera de trabajo de su mamá en el hospital donde trabajaba. Entonces, Emi se emocionó mucho porque dijo, me encantan los conejos, y la señora que me mandó el conejo me cae bien. Porque antes de que esto pasara, de que se fueran a vivir con su tía y demás, Emi, cuando salía de la escuela, se iba al hospital este donde trabajaba su mamá y esta Persona. Y la esperaba ahí a que salía de trabajar y ya se regresaban juntas a su casa Pero a veces su mamá estaba ocupada, todavía no terminaba su turno Y esta persona se quedaba con ella, con Emi eh, Para... pues sí, o sea, en lo que sale su mamá y a veces comían juntas Y pues, se, o sea, se caían bien pues Entonces, eh, pues como le gustan mucho los conejos, les digo Ella estaba muy emocionada, muy contenta por el, por el regalo Y pues se lo quedó Entonces dice que... Su mamá y su tía de repente como que le hacían bromillas con el conejo de que... ¡Ay, está feo! ¡Ay, el conejillo! Así, ¿saben? Pero era como de broma. Y ella realmente es que... Como que sí se el juego. Pero al final del tiempo, cuando ya era hora de dormir y demás, pues se dormía con el conejito, ¿saben? O sea, no, no era como que le dejara de gustar el conejo o algo por el estilo. Realmente es que no, no era el caso. Hasta que el ambiente se empezó a poner como un poco raro. Y les voy a decir por qué. Eh, una ocasión, se duerme con el peluche, dice que ella dormía en un sillón Entonces estaba así como que dormía con el peluche Y empezó a tener un sueño muy feo donde su mamá y ella iban como por un camino abandonado Pero iban como hacia una tienda y en esa tienda les iban a decir... Si el peluche traía algo adentro Es decir, como un espíritu, como algo malo Y resultó que si traía algo O sea, el sueño estuvo así como raro Ella se despertó con una sensación como de intranquilidad Y le dijo a su tía O sea, cuando despertó su mamá ya no estaba Entonces le dijo a su tía Tía, tías es que soñé así, así Y su tía le dijo, no te preocupes Si ya no quieres el conejo, pues se lo podemos regalar a tu prima, o sea, no pasa nada, y ella decía, es que, o sea, no es tanto que no lo quiera, sino que no lo quiero aquí dentro de la casa, o sea, y si se lo regalamos a mi prima, pues va a seguir aquí adentro, lo cual no me va a generar ningún tipo de tranquilidad. Entonces, bueno, como que así quedó el, el tema un momento, después llega su mamá, le platica lo mismo y le dice, bueno, pues si ya no quieres ser peluche, pues no te preocupes, este, pues lo tiramos, ¿no? no pasa nada, pero antes de como que tomar una decisión, su tía y su mamá salieron y ella se quedó con sus primos, con su tío, o sea, es decir, con el esposo de, de su tía, y se estaban preparando para irse a un parque que tenían ahí cerca, en el cual iban muy frecuentemente. Entonces ya están todos terminando, como ya saben, de poner los zapatos y demás. La casa era de dos pisos, entonces todos están en el primer piso, es decir, en la parte de abajo. Cuando escuchan unos pasos, pero dicen que no eran pasos, Leves, o sea, eran pasos muy muy fuertes que se escuchaban en la parte de arriba, en el segundo piso. Entonces, todos se quedaron en silencio escuchando lo que todos estaban escuchando, o sea, los pasos. Incluso su tío se acerca y dice, a ver, debe de ser el gato, porque te dan un gatito. Pero el gato estaba ahí con ellos, entonces fue de que, no, no es el gato. Y le dijo, como a su primo más grande, a ver, sube al gato. Y si el gato tiene alguna reacción así, pues de que ya saben cómo se erizan los gatos o que groña pues sí es algo malo, entonces subieron al gato, pero creo que, o sea, no, no pasó como mucho, pero se quedaron con esa sensación como de intranquilidad, de que, ok, algo aquí no está bien, ya no se siente igual la casa, bla, bla, bla. Entonces ya llegan en su tía y su mamá, le cuentan la historia de que es que escuchan los pasos y demás, y... Ahora sí, Emi dijo, ¿saben que Yo ya no quiero conejo aquí. O sea, de plano, ya lo decidí, ya no lo quiero, necesito que lo tiremos. Y todavía le dijeron a su abuela, ¿sabes qué, abuela? Vamos a tirar el peluche. Por favor, ya no lo traigas a la casa, o sea, ya, que se vaya con toda la basura. Y así fue. Fueron y lo tiraron con todo y la basura, sacaron la bolsa de la basura ahí. Y ahí venía el conejo, entonces se lo llevan y se quedó como un poco más tranquila. Días después volvió esta misma, como, como les digo, esta misma situación de que Emi iba al hospital a esperar a su mamá Y se encontró con de nuevo esta señora Entonces le preguntó así como de que Oye, ¿qué tal el peluche? Y Emi ya había hablado con su mamá sobre esto Y su mamá le había dicho Si esta persona te pregunta que si te gustó el peluche Tú dile que sí, que lo tienes, que, le, que te gustó mucho Pero es que realmente esta persona es un poco extraña O sea, no quiero que confíes mucho en ella Entonces fue así de que eh, cuando se vieron Sí, fue lo primero que le me preguntó. "Oye, ¿te gusta mucho el conejo y cómo te y si te gusta y no sé qué?" Y ella sí que, ja, ja, sí, pero que el ambiente estaba muy raro, o sea, que se sintió muy incómoda con las preguntas como muy muy así hacia el conejo." No sé aquí si es otra ocasión en la que esto de que nos regalen cosas personas a lo mejor no de mucha confianza esté mal, porque pues yo también he recibido ya sea en algún regalo que a lo mejor no es de mi entera confianza a la persona. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan sobre, sobre esta situación? ¿No recibí regalos de personas extrañas? Eh, porque sí se caían bien, sí se conocían y todo, pero no tanto. O sea, realmente nada más es que no eran cercanas. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, después tiene otra historia. Esta es ya que su mamá, su hermano y ella ya se han venido a una casa. Ahora sí, ellos ya no estaban en casa de su tía ni nada. Y estaban en su nueva casa. Esta casa tenía tres pisos, el cuarto de mí estaba en el último. O sea, hasta arriba. Y sus cosas todavía no estaban como fuera de cajas de así, no todas. Y ella nada más sacó como que sus lápices y donde colorear o con dónde dibujar, porque le gusta mucho dibujar. Entonces su mamá le llama para cenar, entonces ella se para para, pues, o sea, para irse para abajo. Y el lápiz que estaba usando, porque solo tenía uno afuera, escucha como que rueda, cae... Y aquí te voy a poner una foto sobre cómo es que está esa parte de su cuarto, porque tiene como un escaloncito. Entonces como que pega en la pared y el lápiz se va como para hacia abajo de la cama. Ella pensó, ok, ahorita que suba, pues lo recojo, ¿no? No pasa nada. Entonces ella baja, hace sus cosas, todo muy normal. Cuando sube, el lápiz está arriba de la cama. Les recuerdo era el único lápiz, el que rodó abajo de la cama. Vamos a pensar, si alguien... Subía a su cuarto, pues ni siquiera sabría que el lápiz está abajo de la cama como para sacarlo, ¿verdad? Pues el lápiz está abajo Y este tipo de cosas pasan mucho, de que las cosas se mueven así, nada más Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios Bueno, ya regresó Figaro conmigo, aquí está Y el tiempo está como loco, no sé si eso lo tengo un poco nervioso La verdad es que... No sé, pero bueno ya casi son las 12 de la noche, véanlo, ahí está. Pero bueno, esta última historia es de Agus y nos sirve para reafirmar el por qué no me gustan las muñecas. Si a ustedes tampoco les gustan, pues también les reafirmará esa idea. Dice que esta historia le ocurrió cuando era niña y esto ocurrió cuando iban mucho a casa de la familia de una amiga de su mamá. Entonces se la pasaban mucho tiempo ahí y Agus se la pasaba jugando con la hija más chiquita que tenían Y la hija más chiquita tenía una muñeca De estas eh, Baby Alive se llaman Y siempre que iba a la casa esta de, de esta familia Siempre buscaba esta muñequita para jugar con ella Porque le gustaba mucho, o sea, realmente se había obsesionado Con esa muñeca Entonces en algún punto La mamá, o sea, bueno, la amiga de su mamá le dice a Agus, ¿sabes qué? Ten la muñeca, mi hija ya no la usa, te la regalo, o sea, llévatela a tu casa no pasa nada, te la regalo. Entonces ella, muy contenta, se regresa ya con su muñeca y jugaba día y noche con ella, o sea, se dormía con ella, comía con ella, todo con la muñeca porque de verdad le gustaba muchísimo. O sea, jugaba todos los días con esta muñeca. Ahora, no sé si tenga que ver con la historia pasada, o sea, bueno, la misma situación de no recibir regalos, pero bueno, o oh, tal vez por eso se la regalaron, no sé, pero bueno, el caso es que dice que un día no la encontró, simplemente no estaba en ningún lado, la buscó y la buscó y la buscó, no le preguntó a sus papás nada, pero la buscaba, la buscaban sus juguetes y pues la muñeca por ningún lado entonces dice que se le olvidó de momento, porque aparte uno era pequeña ¿no? y dos eh, pues tenía más juguetes que le, también le gustaban mucho, entonces como que eh. pero entonces llegó un día en donde ya sí, quiso jugar con la muñeca bien y le preguntó a Dios, ¿Por qué tienes ojos de demonio? <risa> Entonces le preguntó a su papá, oye papá, ¿y dónde está mi. ¿dónde está mi muñeca? La vivía alive. Y su papá le dijo, hmm, es que la tiré a la basura. Y le dijo, ¿por qué? No sé, sea, ¿por qué tiraste la muñeca, mi muñeca, a la basura? O sea, ¿por qué? Y su papá le dijo que la muñeca hablaba mientras ella estaba dormida. O sea, es decir, que en la noche escuchaban así y se iban a sumar al cuarto de Agus y notaban que era la muñeca la que estaba hablando. Dice que no se acuerda muy bien si era la lengua o la mano, pero tenían que apachurrar algo para que la muñeca hablara. Entonces, si la muñeca estaba por allá o por acá, o, o incluso si la tenía Agus así como que abrazada, sin tocarle donde pues era para que hablara, la muñeca estaba hable y hable, curiosamente solo en la noche, no era como que todo el día, bueno, que tenga una falla o algo así. No, que por eso hablaba y por eso la tiraron. Eh, nos mandó una foto de la muñeca, entonces aquí se las voy a poner. Uh, no está horrible, o sea, sinceramente he visto pe este, peores muñecas, así como que de aspecto más creepy, pero pues... Ay, es que a mí no me gustan, pero bueno, díganme ustedes qué opinan si les ha pasado algo parecido. Pues con muñecas A mí solamente con mis furbis Esa fue la misma situación que ocurrió Pero con los furbis Yo tenía tres furbis Un día llegué y mis furbis ya no estaban Y yo le pregunté a mi mamá Mamá, ¿dónde están mis furbis? Y mi mamá dijo Los todos a una bolsa negra Y los tiré en el bosque más lejano que me encontré Porque esas cosas hablan Y dicen cosas muy raras Nada que tenga que ver con lo del dialecto Que se supone que tenían Porque los furbis tenían como un idioma y me estaban aterrorizando Y hablan en la noche Y se mueven Y no, gracias Entonces me quedé sin furbito Y nunca pude volver a comprar uno Gracias a mi mamá Pero bueno, fantasmitas Esas fueron las eh, tres historias Del día de hoy Díganme en los comentarios Ustedes qué opinan Si conocen sobre la primera historia El colegio que les estaba platicando Pues díganmelo también si tienen historias más largas sobre eso, también eh, me pueden enviar un mail. El mail siempre está en la cajita de descripción, abierta a temas que ustedes me quieran eh, como recomendar para que yo hable y demás. Pero bueno, les mando un beso enorme. Espero que les haya gustado estas historias. ya me voy de aquí porque ya no tolero lo que está pasando aquí. O sea, puedo tolerar a Chuck en el día o tal vez hasta ahora, pero tantas cosas al mismo tiempo. Yo ya no. Les mando muchos besos. Nos estamos viendo al siguiente. Los quiero muchísimo. Bye.